Saludos mi nombre es Carlos Andrés del canal Charles Interface. Hoy te voy a enseñar cómo crear una opción para reconocer todas las resoluciones de pantalla de tu computadora. Empecemos. Cabe resaltar que para yo llegar a esta solución de que mi videojuego reconociera todas las resoluciones de pantalla de mi computadora me llevó un buen tiempo para hacerlo y descubrirlo ahora te lo pongo a tu disposición para que tú no tengas que llevarte todo ese poco de tiempo y lo puedes hacer más fácil listo entonces yo lo que hice fue crear un widget de interfaz gráfica ¿no? y creé aquí dos botones que es el que me va a ayudar para alternar entre las resoluciones de pantalla y un texto que me va a ayudar a mostrar qué resolución tiene en ese momento y cree también un combo bots que lo puedes buscar aquí al lado escribes combo bots y solamente lo arrastras aquí y ya listo lo que tiene de particular este combo bots es que solamente puede tener una lista pero en este caso solamente de strings vale no tiene no puede tener lista de números ni nada de eso este combo bots para qué me va a servir. Ahí yo voy a incluir todas las resoluciones de pantalla. O sea, me va a crear una lista de todas las resoluciones de pantalla. ¿Y cómo voy a hacer eso? Eso lo vamos a ver ahorita. Yo lo que hice fue crear un nodo que se llama Pre-Construct. Y un nodo do once. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Es lo que va a hacer conjuntamente todos los nodos. Lo que va a hacer es que me va a reconocer y me va a capturar todas las resoluciones de pantalla solamente una vez. ¿Vale? Porque sería fastidioso y me ahorraría procesamiento en mi computadora de que tenga que hacerlo todas las veces que yo abra esta interfaz. O sea, si yo abro 10.000 veces la interfaz, va a hacer toda esa captura de todas las resoluciones de pantalla y eso no se quiere. Entonces solamente lo hace una sola vez. ¿listo? entonces este nodo, este nodo es importante que se llama Get Supported Full Screen Resolution, lo que hace es reconocer todas las resoluciones de tu pantalla, Es lo que manda es un arreglo, o sea un arreglo sería lo que contiene la lista de todas las resoluciones de pantalla, yo aquí coloqué un nodo, Length, que lo que hace es contarme el número de ítems que tiene esa lista por ejemplo si mi lista de, pan de resoluciones de pantalla son 10 lo que va a tomar aquí son 10, o sea un número 10 que es el número de la lista y me lo va a incluir a una variable que se va a usar más adelante, entonces yo mando ese arreglo aquí a un ciclo for y es lo que va a hacer es por cada elemento él me va digamos a dividir o más bien separar esos elementos de resoluciones de pantalla esos dos valores ustedes saben que las resoluciones de pantalla contienen dos valores que es la anchura de la pantalla que es el valor en x y la anchura en y que es la altura de la pantalla que es que me lo manda aquí por ejemplo si yo mando una resolución de 1920 x 1080 esta es la, la anchura en x y la altura en Y, entonces esos dos valores me lo manda acá como un string y lo separo por una X y lo concateno, entonces todas las resoluciones que mande aquí me lo va a mandar en este formato vale y lo va a agregar al combo box, toda esa lista la va a agregar en el combo box, ¿listo? bien, ahora cómo funciona para que alterne entre resoluciones de la pantalla, entonces yo aquí están los dos botones estos que están aquí vale están aquí yo esto lo expliqué un poco en otros videos anteriores pero aquí hay una diferencia y lo voy a volver a explicar vale es lo que va a hacer es una variable display resolution que lo que va a hacer es preguntar si este valor es mayor o igual que cero y menor o igual a la cantidad de la lista de resoluciones como así estas variables es la misma que está acá arriba se acuerdan que había dicho que era si por ejemplo eran 10 resoluciones ese número lo manda acá entonces aquí hay algo muy particular lo, la lista que se maneja en el combo bots es una lista que empiece con el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él empieza desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le tengo que restar 1 ¿vale? a esa lista. Para que me quede exactamente la lista completa. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí manda digamos, un valor 10 resolución de una lista de resoluciones, él va a empezar desde 0, 1, 2, 3, 4 y entonces aquí 10 no va a tener, el valor 10 no va a ser, va a tener 11 entonces que va a pasar que cuando vayas intercalando entre las resoluciones de pantalla él va a contar hasta 11 y va a quedar en esta lista va a quedar como una lista o sea va a haber un ítem vacío o sea va a haber 10 ítems con las resoluciones de pantalla pero va a haber un ítem adicional vacío ¿vale? no queremos eso entonces lo que hago es restar listo entonces él va a hacer como una especie de rango entre todas esas resoluciones y empieza bueno a intercambiar entre esas resoluciones Entonces qué hago yo aquí él va a obtener para cambiar el texto o sea este texto de acá para que él cambie ese valor de ahí él lo que va a hacer es, del combo bots voy a escoger una opción que se llama get option at index y le mando el index aquí directamente con esta variable que es esta misma. como así? Por ejemplo, si en el en la lista, o sea, en el index, o sea, acuérdense que esto tiene una lista. Digamos que en la lista hay 10 ítems. Entonces él va a escoger, por ejemplo, la lista número. 3 por ejemplo entonces él va a escoger esa lista entonces dentro de esa lista donde está el número 3 o sea el ítem número 3 él va a escoger el texto que está ahí y lo manda acá listo es lo que hace ahí la conversión de string a texto y lo modifica ya yeah. listo eso es lo que hace entonces vamos a probar cómo funciona si ¿Sí ven que aquí no me aparece el combo box? es porque yo lo tengo oculto vale yo más adelante le voy a mostrar cómo se oculta entonces quiero mostrar la mínima resolución que, que soporta el Unreal es 1024 x 768 de ahí parte la mínima resolución de, de la pantalla de ahí en adelante ya reconoce todas las resoluciones entonces como mi computadora tiene hasta 1920 vale bueno aquí porque yo, te, yo estoy conectado a una pantalla eh, de televisor y ya me reconoce hasta 4k de resolución entonces si ¿sí ven que en tiempo real ya te reconoce todas las resoluciones de pantalla, todas, todas, ¿vale? listo, eso es todo, para que el combo bots no se vea durante la ejecución del videojuego solamente lo seleccionamos y aquí a las opciones a la derecha vemos aquí donde dice visibility le colocamos hidden vale y listo y nunca se va a ver y nunca se va a poder interactuar con ese widget bueno listo gracias por ver el vídeo espero que les ayude espero que les sirva comparte este vídeo a alguien que necesite y tenga este problema y que lo pueda solucionar bendiciones